Hola amigos, ¿cómo están bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube? Bueno, regresamos aquí, me he tomado unos días de, de, de descanso ahí, un fin de semana tranquilo. Eh, así que bueno, hemos vuelto con todo. Y tenemos novedades, tenemos una cuestión que tiene que ver con esto, estos hermosos camuflajes que nos trae la gente de, de Hasbro junto a la alianza, que podríamos decir, hicieron la gente de Gaming, I mean, de World of Tanks, con la gente de Hasbro y GI Joe. Básicamente hay dos tipos de, de, de camuflajes, digamos, por decirlo así Dos tipos de estilos, ¿no? En realidad Uno es este, que es el Cobra, que se puede ver aquí perfectamente Que tiene la Cobra delante muy, muy fachero, muy lindo Y eh, que, que, bueno, nada, o sea Es exclusivo para el T-54 modelo 1 Y que la verdad, a ver, para aquellos que no sepan y que no conozcan la historia más o menos de Xiao Zhou Es básicamente un dibujito de, de, de hace mucho tiempo Yo miraba cuando era chiquito, obviamente, porque tenía hasta los, hasta los juguetes ahí del Capitán Duke y, y de Cobra, que era el malo supuestamente y, y bueno, nada, así que bueno Se hizo una alianza entre lo que es eh, Wargaming y, y la gente de Hasbro Así que nos han traído estos hermosos estilos Que los pueden conseguir en la tienda Premium, desde luego Eso está, está más que claro Y tenemos lo que más me gusta Lo más particular de todo esto y que más me gusta Es el hecho de que son juguetes literalmente O sea, mirá, bueno, es... Es un juguete, chavón Y está muy bueno, o sea... Me acuerdo que en los comentarios de... que sacó Wargaming, eh, World of Tanks en, en Latinoamérica Decían, eh, pero parece juguetes Y muchos le decían, eh, sí bro, es la idea, o sea, es una empresa de juguetes Hasbro, eh, y... Y bueno, la verdad que está muy bueno en los estilos, a mí me encanta, boludo. O sea, es justamente eso, tiene que parecer un juguete Y de hecho, es un juguete el, el camuflaje, ¿no? Así que, está muy muy bueno y se los recomiendo si, si los quieren adquirir, obviamente están en la tienda premium Cada uno es eh, dueño de hacer con, con su cuenta lo que quiera <risa> Está muy bueno, mano. es que es literalmente un J.J.O. Encima lo más lindo es que yo me acuerdo que tenía los, los, eh, los muñequitos y todo eso y, y tenerlo acá en el bote encima es una locura, es una pasada, bro está, está muy bueno La verdad que si yo tuviera que elegir uno de los dos Es que están muy buenos los dos, bro. Porque, digamos, Cobra son los malos y obviamente los eh, G.I. Show son los buenos, desde luego, ¿no? Pero es que está muy bueno. lo Encima los cañoncitos de arriba de plástico también están muy top, boludo. Están muy OP. Eh, están muy OP, la verdad, me gusta. Pero bueno, chicos, nada. Eso quería decirles, eh, por un lado, que, que, bueno, que tienen la posibilidad de adquirir ambos camouflage, eh, ambos estilos. Eh, en la tienda premium del, del juego y, y si los quieren adquirir, bueno, obviamente los pueden conseguir ahí y están muy, muy buenos, aquí los pueden ver, igualmente ya he visto varios que los tienen, ahí salieron a comprarlos eh, con toda y pasa que es, es que es muy, para los que somos de los 80, era muy, era un, una pasada, este, era una pasada total, muy, muy bueno, así que, que bueno, nada chicos, eso, eso por un lado, después, otra cosa, hoy, día 15 de marzo Vuelve el pase de batalla Bien, vuelve el pase de batalla Así que estamos con esas eh, novedades Y también, o sea, me encanta Porque hoy es una ametralladora de, de, de, de, de eventos Y además tenemos cazadores de acero, bro O sea en, en <risa> O sea, estamos a full Esta, Estos días próximos vamos a estar eh, En el horno de, de, de videos Porque vamos a tener que sacar un montón de información eh, con respecto a, a todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Pero, pero bueno, nada. La idea va a ser... Eh, justamente aquí yo ya adquirí mi pase de batalla. Lo compré con Orito. Creo que estaba a 2500, la primera etapa. Y recuerden que tenemos las fichas, ¿bien? Tienen que ir coleccionando las fichas que se van coleccionando en el pase de batalla. Si jugás Cazadores de Acero o Frontline... En el momento no está, pero si estuviera Frontline, podés jugar Frontline puedes jugar cazadores de acero y vas sumando para el pase de batalla para conseguir tanto los estilos eh, progresivos los estilos 3d progresivos o eh, todos los, los, los beneficios que tiene lo que es el pase de batalla en sí mismo no eh, ves que acá obviamente vas ganando bueno créditos eh, de, todo, de todo lo que quieras vas ganando y eh, reserva de créditos bueno acá ya te da una fichita ves después la puedes ir intercambiando por diferentes eh, artículos en el, en el juego, ¿ves? Bueno, eh, no cambió mucho lo que tiene que ver con los vehículos El Raven, el... Bueno, si bien tienen otras car características similares en realidad Pero no, no es que ha cambiado una locura Y, y nada, la verdad es que sí voy a tratar de jugar Cazadores Acero No es el evento que a mí en lo particular sea el que más me vuelva loco ni me guste Pero, eh, obviamente que, que lo voy a estar jugando seguramente en directo también con ustedes, obviamente eh, así que bueno, eso chicos Y después eh, tenemos la posibilidad Que voy a estar haciendo lo Con más tiempo, con más tranquilidad Porque ya les digo, o sea, se me cae Tengo una, una, una parva de noticias impresionantes Acá tenemos el panza Como diría la señorita Hitomi Le Panza. Eh, este vehículo de tier 9 Que es de recompensa eh, Lo pueden conseguir con estas fichas que estamos diciendo justamente Y eh, después vamos a estar viendo Analizando bien sus características, equipándolo Todo, porque la verdad es que Tampoco lo voy a mostrar así, o sea, se los muestro así que, que ya lo tenemos, que lo vamos a estar probando y que ustedes lo van a poder estar viendo de mejor, eh, de manera más completa por lo menos eh, después en próximos videos. Y acá tenemos también el K91 PT, que es el otro que, mmm, que se podía conseguir con las respectivas... Pichitas, pero lo vamos a estar viendo también eh, Y probándolo en el campo de batalla En el próximo video seguramente Y bueno, acá tenemos el otro, el Face One Que obviamente este ya es de la vieja escuela Ya lo podrías conseguir hace como Tres eh, eventos atrás pasados Pero pero no, es, Por eso no deja de ser una, una Tremenda bestia que tortea excelente Que tiene una excelente penetración 340 de las más altas con hit eh, Y la verdad que tiene una depresión de menos 10 Con lo cual pega 400 cada 867. o sea Está muy, muy bien. Fíjate, este DPM está excelente. Pero las joyitas de este evento es este. Es el Panzer y el K91 Pichi. Este, este cazatanque es relativamente duro, podríamos decir. 260 de blindaje de chasis, que es de la, del estilo de los, de los Object 1284 Bien, más o menos por ahí va la cosa. Pero bueno, amiguitos, hasta acá el video de hoy. No quiero entretenerlos más. Ya les mostramos... Vale, les mostramos, no sé por qué hablo en plural, en plural, si estoy yo solo. Eh, así que, nada, chicos, ya han visto lo que son, más que nada, quería mostrarles los... Eh, los estilos 3D del de TS5 que está muy muy bonito, gracias a la gente de, de Hasbro por supuesto, a la gente de G.I. Joe Que ha colaborado con la gente de Wargaming y que obviamente nos han cedido de manera muy muy gentil y muy amable Estos estilos hermosos para que todos ustedes puedan obtenerlos también ustedes en su cuenta y eh, puedan verlos aquí en la, en la mía, en mi cuenta Así que bueno amiguitos queridos, gracias, que tengan un hermoso día y yo estoy casi seguro que hoy se viene otro video porque hay Mucha mucha información y además estoy casi seguro que además haremos directo en Twitch. No sé por qué tengo que hacer un par de cosas personales también, eh, pero bueno estaré de, trataré por lo menos de estar lo más a full que se pueda en el día de hoy. Besos, cuídense y gracias por todo. Chau chau.